Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jiménez Hernández y quiero contarles que me encuentro con un caso clínico muy especial y una paciente la cual nos llenó el corazón. Les presento a mi paciente, Edith Cortés, doña de... bienvenida a la clínica. Gracias, doctor. Bueno, quiero que por favor nos cuentes un poquito el testimonio del por qué o cómo conociste de nosotros. Bueno, siempre tuve la inquietud de manejar, de tener una mejor dental. y creo que se encuentran en el mercado los profesionales de la vieja escuela pero creo que escogí al mejor y al que está a la, la vanguardia la no, para nada, al que está a la vanguardia con todos lo, los estándares de calidad e innovadores eh, no solo conseguir un, un buen médico, excelente ser humano sino todo su grupo de trabajo, de verdad que sí me sentí en casa Bueno, muchas gracias bueno, realmente vamos a contar un poquitico del caso que hicimos contigo. Hicimos técnicas de amigados cerámicos. Eh, tu tratamiento es un tratamiento que tiene muy buenas cualidades para la gente que no conoce, no cambia de color, no se fractura fácilmente, son altamente resistentes. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal el campo? No, maravilloso. Bueno, lo contaba sobre todo porque hay muchos pacientes ahí en casa que muchas veces tienen como esa pregunta y ese temor, no saben si los tratamientos odontológicos que tienen pueden tener solución y les contamos a todos que sí, que hay tratamientos complejos como implantología, cirugía, periodoncia o como el caso tuyo que fue un caso de estética, que funcionen y que todos tienen una solución, entonces mi invitación a todos para que nos escriban, dejen su comentario y nos cuenten un poquitico de ese caso clínico que nos ha bueno, a ti agradecerte enormemente, ya sabes que aquí tienes no solamente un odontólogo, sino un amigo, y gracias. agradecerte por la confianza en mí, pues por sonreír <tose> con <risas> sello Jiménez también. que sí, muchas ¿Lali? Gracias, ¿Lali? gracias. Y bueno, a todos ustedes, entonces les invito nuevamente para que nos escriban, dejen su caso clínico, bueno, y estamos aquí para poderles prestar el mejor de los servicios. Les mando un fuerte abrazo y un beso.